Los famosos han puesto de moda las cosas más inverosímiles, y en París, capital de la moda, no podían ser menos. La vida diaria de los reyes franceses tenía público constante incluso en los momentos más íntimos. Cuando nació Luis José Javier Francisco de Bourbon, hijo de Luis XVI, María Antonieta enseñó sus pañales sucios, causando furor. Los aristócratas se apresuraron a vestir con el color de las excreciones del infante. Ese color, llamado Kakaracin, ha sobrevivido hasta nuestros días para que podamos disfrutar de él.